a decirle a esta gente que no pueden vivir en esa situación y que si no tienen algo mejor, que se tendrán que volver a su casa. Estamos así, con miedo, que no podemos estar en ninguna parte. No sí. veníamos a la romana y que se, ya se tenido una vida se se en Rumania no había negado tantas personas para dormir debajo del puente. La sociedad gitana es terriblemente difícil de poder hacerles entrar en razón. Para nosotros son otros ciudadanos y pujanos como cualquier otro. Las personas que vienen al asentamiento, nada más que están viviendo en peores condiciones. Pues nos planteamos pues bueno, pues un programa de intervención. Ya no hay que en una ciudad tica hay que tener un vídeo, bueno ya es que en un Balta Txuria y Balta había de la población lecua vihurtu du Dalak. En este momento ellos a un lado y a otro. Yo les veo siempre con un paquete de tabaco y una cerveza. Y yo eso no me lo puedo permitir, o sea, entre semana. Sí, hola. Buenos días. Esta, en esta, remango y esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta. me da mi casa? ¿Un apartamento? No. ¿Estás aquí, te va Yo quiero una vida normal. Está que se remangó duel, baña y lo hizo y punto positivo kartsea, diela, o da la